se hace como cualquier otro edificio. Se hace una estructura de hormigón armado. ¿ta? Y después, donde iría la mampostería. digamos, esa, esa es el, el hormigón armado es la obra gris que vos ves en cualquier edificio. Es la obra gris. Vos ves que el edificio sube gris como un panal. Y después ves que de golpe empieza a ver una obra naranja, por decirlo de alguna manera más a, a, a, a la gente que no entiende. ¿no? La, empieza la obra naranja, que es la obra de mampostería. Mampostería porque son mampostos, se ponen con la mano llámese ladrillo, ticholo, y con eso van formando las tapas donde va la ventana y donde vos es, es, es la fachada del edificio de repente o las paredes interiores. Entonces, en este caso, casi siempre cuando vienen los informes hablan de eso, pero eso no es lo importante. Acá se está hablando que el edificio se va a caer, y este edificio no se va a caer porque la estructura que es idéntica a la de los otros edificios es la que lo soporta. Esa es la columna vertebral. No es las tapas, como les quiero explicar yo, digamos, para que la gente entienda, ¿no? Este, ahí, ahí es donde el, el, el sistema nuestro ahorra la plata, en, en, evitando la mampostería. Viene la pared entera hecha, con la ventana, la eléctrica, todo. Una pared que se fabricó a un costo de un metro cúbico de hormigón armado, con su ventana isoeléctrica. Viene y se coloca, pero se coloca cuando ya está pronta la estructura de hormigón armado, sistema tradicional. Entonces, acá miremos las patas de este edificio, miremos la estructura de hormigón sí. armado clásica. Son estas. Son estas, que en este caso, además, porque estamos en la rambla, esto es una, estas son las patas estas, estas son las y aquellas chiquitas atrás. Pero las más importantes son estas, que se llaman pantallas. Son como pilares gigantescos, gruesos y grandes, plenos de hormigón armado. Y en este caso se usaron pantallas, que ya aprovecho a informarles a los que hablan tanto de este sistema que ni siquiera saben cómo se hizo, se hicieron pantallas porque están apoyadas en las rocas. Entonces este edificio no solo, no solo no se va a caer, sino que el día que lo quieran tirar, lo van a tener que dinamitar. Y cuando dinamiten este edificio va a haber un efecto diapasón que por abajo de la tierra cuando dinamiten va a complicar completamente a los edificios que lo rodean. Porque va a explotar y va a rebotar todo por las rocas. Y por las rocas va a mandar la expansión. Entonces, otro de los problemitas, que por supuesto, como la gente no está en este tema, ni saben cómo se construyó, ni tienen ni una foto de esto, este, están manejando mal. Entonces, bueno, si vos seguís mirando, tiene 16 patas de estas monstruosas, solo con estas patas de este edificio se, se sostiene solo. ¿Dónde se basa la ANB que esto se va a caer? ¿Qué, ¿Qué es lo que mira y dice, por culpa de esto se va a caer? Bueno, vos sabés que hay, hay, de las mismas personas hay un ingeniero torrado... Pobre hombre que lo han mareado mucho, lo han hecho decir una cosa y después lo han hecho decir otra. El hombre en una dice que esto se restaura y se recicla eh, este, de la manera que lo vemos todos nosotros, con unos pesos flacos, esto se arregla perfecto porque no está ni ahí de caerse, es simplemente maquillaje. Y en la otra lo hacen decir que tiene riesgo, riesgo inminente de, este, de derrumbe. Y de postre sale esta mujer fin diciendo que las estructuras no avisan, eh, para nosotros los que estamos en este tema, que te digan que las estructuras no avisan es medio un chiste. Porque digo, vos cuando ves que algo se va a demoler, ya tiene alguna rajadura grande, ya tiene algún muro que se separó del otro, ya se empezaron a inclinar las cosas. Acá no hay nada, esto es un búnker, esto es una bestia eh, que, que no solo tiene la estructura clásica de hormigón armado, sino que además, donde iba la mampostería, donde van los ticholitos de a uno, esto tiene una pared de hormigón armado. Entonces, esto es una bestia, esto es una bestia y además es un cajón acostado. Además, no es un edificio parado y alto, se ha costado, antes hay que laburar para tirarlo. Pero bueno, miremos las patas, las patas están sanas, no tienen rajaduras, no tienen separación de cimientos, no tienen este, col, coladuras de, de agua hacia abajo ni nada. Todo está sano. Todas las fotos que salen con maldad, que salen conspirando contra nuestro sistema, son fotos que muestran apenas un centímetro de descascaraje hacia adentro. Un centímetro, no llega a dos, máximo tres. Estamos hablando de cascaritas cascaritas. ¿Y por qué estas cascaritas? Porque la agencia mandó hace años una empresa fantasma que vino a hacer el trabajo de restauración del edificio. El, tra el trabajo tenía tres etapas. Picado de las fisuras para llegar hasta el final de la fisura y ver si era hierro o no es hierro, tratamiento del hierro cuando aparece y posterior recuperación del material que sacaban. Con eso ya arreglaban el edificio. ¿Pero qué pasó? Vino, hizo la etapa número uno, picó y se fue. Y nos dejó todo al aire. No solo picó, le sacó todos los tapajuntas que tiene el edificio, entonces, claro, saca fotos y las fotos son horribles si le estás sacando donde, donde vos no podés ni mostrar. Las bases son no, estas, bases son están absolutamente saludables. Estas y las otras 600 que tenemos hechas entre Euskal Herria y Malvin Alto en, un, en una obra de la época que se llamó Malvin Norte, que la hizo mi viejo con el mismo sistema. ¿Está? Hay 600 absolutamente saludables. Después este sistema se vende, se vende a la ciudad de Panamá y Dios construye 3.000 viviendas de estas. 3.000 viviendas de estas, de 10 pisos, que jamás se les puso un peso igual que a estas. Entonces, también están saludables, están paradas, 10 pisos, 3.000 unidades. Digo, nadie nunca habló de nada, están todas bárbaras. Entonces, acá, acá atrás de esto hay otra cosa. Veo en los técnicos que han hecho los informes un gran desconocimiento de nuestro sistema, en primer lugar, ...informes absolutamente contradictorios del ingeniero Torrado... ...hay una resolución del 26 de junio... ...donde se informa que esto es perfectamente reciclable... ...que no hay riesgo, que las, eh, se pueden hacer arreglos primarios... ...y esperar posiblemente hasta el 2015 para hacer los arreglos de fondo... ...por un tema económico... ...y sin embargo después el 31 de octubre de golpe... ...aparece una resolución de la misma Agencia Nacional de Viviendas... Del de, ...contradiciendo totalmente lo que decían el 26 de junio... ...dicho por los ingenieros de ellos, de que esto no iba a colapsar... ...de golpe el 31 de octubre colapsa y no avisa... ...entonces nos están difamando un sistema que es muy bueno, muy sólido... ...y que hoy por hoy le serviría al país para resolver no solo programas de vivienda... ...sino de educación, de hospitales y de otros temas... ...sin un argumento concreto... El 23 de diciembre, la Junta Departamental mociona para que intervenga la Facultad de Ingeniería, como entiendo que sería estupendo, y se hagan esas pruebas. Eh, obviamente, no se han hecho. Hay, las pruebas no invasivas serían con la bala de plata, en fin, el esclerómetro, eso que lo decida la Facultad. Pero existen pruebas para probar el estado interno de la estructura, de cortar trozos de las piezas a una profundidad suficiente para ver hoy por hoy cómo están esas armaduras que según ellos teorizan están deterioradas por un producto X y nuestro sistema que también critican la mezcla del hormigón que no puede haber sido no suficientemente firme es absolutamente al revés, es un hormigón vibrado y con una carga de Portland ni un porcentaje que da un hormigón mucho más resistente que los hormigones tradicionales. Entonces, vamos a definirlo de una forma concreta y real. Tenemos los documentos originales de la creación, del registro, con las firmas de los creadores originales también. Entonces, bueno, yo desafío a esa prueba y a que defiendan a toda la población del país. Si este se va a caer, hay muchos más que se van a caer.